Hola, soy Floribet y te mostraré hacer el sombrero del sombrería. Necesitaremos cartón, el cual vamos a dibujar un círculo, como les estoy mostrando en el video. Te invito a suscribirte y a dar campanita lo cuando yo subo un de esta forma es como debe de quedar el círculo es el tamaño del sombrero que usted va. luego lo recortamos con la tijera de esta forma más tarde recortamos el círculo del centro luego en otro cartón voy a medir 10 centímetros y hacia arriba hay 23 centímetros vamos a ir marcando al ancho de la regla para que quede de esta forma, con mucho cuidado doblamos un poquito para que nos quede más calentable las ahora sí vamos a tomar el círculo y lo vamos a cortar con el otro, con mucho cuidado, de esta forma, ahora marcaremos unas rayas, Me puedes encontrar en mis páginas sociales Facebook e Instagram como creaciones ánimo para luego cortarlas también con la ayuda del coser. Luego las doblamos hacia arriba para ir poder pegar la tira para el coser. De esta forma que irlo montando y pegando. Con la ayuda de la pistola de silicón vamos a ir pegando despacio. otro círculo de tamaño y empecé a pegarlo por la altura de la pistola, de esta forma tiene que quedar pegado por el otro me encantaría que viera de Italia, vamos a forrar todo el sombrero de esta forma, siempre cortando el papel con las manos. La receta de este pegamento se la dejo al final del video para que puedan ver cómo se prepara. de esta forma. Lo hice todo, luego lo pinté y lo decoré y les muestro cómo quedó. De esta forma quedó. Espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.